¿Qué? ¿Qué cojones, ¿verdad? Acabáis de ver. Muy buena, gente. Estamos en un nuevo vídeo más para el canal de Dani. Yo os voy a traer unos dos programas para reducir el input lag. Vais a tener una fluidez increíble. No vas a tener delay. E incluso puede que le suba los FPS, no lo tengo claro. Eso sí, a lo mejor les consume un 0,1% del procesador solo, ¿vale? un poquitos, o sea, yo creo que merece la pena muchísimo, ¿vale? Baneable, para nada, no es nada baneable, simplemente lo que hace es que eh, los milisegundos de retraso que tenga el teclado y el ratón con la pantalla no se note, ¿vale? Básicamente que eh, a lo mejor de tener 250 milisegundos de retraso tiene 0.50 o sea, es una maldita barbaridad, vale os voy a enseñar dos, vale, dos veces uno sin los programas y otro con los programas a ver si se nota mucho la diferencia vamos a probarlo, venga, vamos a creativo vamos a creativo y vamos a probar las diferencias a ver si se notan o no, si son notables yo creo que sí, de hecho voy a quitar los programas que tengo, vale eh, Voy a quitarlos fuera Y voy a quitar el antimicro también Que ya sabéis cuál es ese, pero es el típico Así que ya no tengo ningún programa abierto No, vale, vamos a jugar normal Y luego vamos a utilizar los programas que yo os voy a decir Con la configuración que yo os diré Chicos, vamos a probar este mapa Un mapa de edición, ahí tenéis el código Para, para, para, para, para Venga Chicos, ya hemos entrado, tenemos 50 de ping, recordad que soy de Canarias, soy un mierdas <ríe> Y bueno, aunque Canarias es lo mejor ¿Qué cojones le pasa en la cara a Neymar? What <ríe> fuck A ver gente, vamos a hacer la prueba Ustedes saben que yo, lo con los sonores en mi directo, a mí me cuesta mucho hacer triple edits Aunque acaba de ser una hora y otra vez Pero bueno, vale, vamos a a ver si se nota o no, ¿vale? A mí me cuesta mucho hacer triple edits a veces a ver, vamos a editar conos Hombre También te digo, eh Que sin macros, sin programas y sin nada Va bien Va bien, va bien, no, no va mal, no va mal A ver, los triple edits Me cuesta mucho ser triple edits, tío Me cuesta mucho ser triple edits A ver, vamos al, al mapa, vamos al mapa Uff, me trabo eh. También soy malísima, también te digo Tengo mucha... Me necesito mucha práctica, en ¿eh? verdad Soy un jugador de muñeca Y no tengo la necesidad adecuada todavía Como veis, me trabo a veces Me trago a veces y ya, o sea No tengo otra solución Es que... Pff. Nada, increíble, me trago muchísimo. Vale, me trago muchísimo, gente. Y mirad, eh, tengo como mucho delay, ¿no? Bueno, mucho no tengo, pero tengo algo. Vamos a ver con los programas. Primero vamos a probar el antimicro. Para ir notando la mejora. Y luego vamos a meter el programa esencial. Vamos a la carpeta mía que de Impulse Lag. <ríe> tengo una pedazo de carpeta aquí de Impulse Lag, que lo veis. A ver, antimicro, chicos, entramos al antimicro. Opciones, lo primero que tenemos que hacer una vez instalado el programa es ir a configuraciones y ya está, es lo único. Iniciar junto a Windows, esto lo ponemos al 0, esto a un milisegundo. Autocargar, habilitar repetición de tecla, radón. Desactivar la precisión del puntero, habilitar esto al 1, al 0,01, al 1 y al 0, ¿vale? Básicamente va al mínimo. Ya se va notando algo, ¿vale? Ya se va notando algo. No me digáis que no, porque sí se nota. Aunque eh, con el Red Wars Que es otro programa que tengo ahí de, de, Para utilizar los Macros comandos eh, Se puede hacer doble movimiento también con el Red Wars eh? Pero el doble movimiento eh, está guay Pero no me gusta tampoco demasiado A ver gente Vamos a finalizar partida Vamos a probar solo con el Anti Vale, vamos a reiniciar Vamos a probar solo con el antimicro y luego le metemos el programa esencial. Vamos a ver. Esto es con el antimicro solo. Más o menos como antes, pero un poquito mejor. Vale. Perdón por reventar el teclado, pero es que. Es que no sé por qué me cuesta tanto. O sea Es que como que cada vez hago la muñeca más para acá, tío Cada vez hago la muñeca más para acá Y necesito ser una sensibilidad, eh Uff Lo estoy notando Es que soy jugador de muñeca Tengo un grave problema con eso Mira, tengo un truco Bueno, eso es con el anti solo, ¿vale? Vamos a terminar la partida Y ahora vamos a probar con el último programa Que ese para mí es el que más se ha notado el cambio Vamos a jugar de nuevo Y vamos a abrir el archivito que les he dejado Se llama Timer Resolution Muchos de ustedes ya lo conocerán Y lo único que tenemos que hacer en este programito Es poner máximo y ya está, minimizamos Es lo único que hemos hecho, ¿vale? Vale, pues bueno Con este programa se va a notar mucho más el cambio, ¿vale? Con el antimicro, con este programa, con las dos cosas. Se va a notar muchísimo. O sea, va a ir... Pero volando, volando, literalmente. Vamos a ver si los triples de 10 ahora nos sale Fue error mío, ¿vale? Os lo prometo yo que fue error mío que... Pero bueno, ¿qué me pasa? Estoy frío ahora, ¿qué cojones? A ver, calentamos muñecas. Así se calientan las muñecas. Vamos a ver. Que no sé qué nos pasa, tío. Vale, ahí. Nos ha salido dos triple de seguidos. O sea, eso es chungo, eh. ¿Pero qué le pasa al, te al, al teclado? No contesta. ¿Ves lo que digo? Como que. O sea, no sé, tío, como que le cuesta a mi Teo reaccionar. Le cuesta a mi Teo reaccionar. Les digo yo, o sea, les prometí, se va a notar un cambio increíble. Y lo que hago es empeorarlo. ¿Sabes? Porque estoy jugando ahora fatal. Y parece que no, pero en verdad sí se nota, Janta, os lo digo, eh. Hasta se notaba, lo que estoy más frío y ahora que vamos. Vamos a ver. Bueno, así se nota, eh. Gente, ya, ya, me, di, ya me diréis ustedes que no se nota. O sea, me, me vais a decir ustedes que no se nota Es que no sé lo que estoy haciendo Es que no lo veo ¿Qué, ¿Qué cojones, bro? Acabáis de ver eso? ¿Que no se nota? ¿Qué? Bro, lo que tengo las manos Reventadas, porque antes de este vídeo grabé Otro, ¿sabes? Y se me borra. Madre mía, hay que mirar esto, tío. Es reventar el dedo. Es que es increíble, bro. Es increíble cómo te quita el info Madre mía, gente. Espero que les haya gustado, de verdad, este vídeo. Espero que les haya gustado muchísimo. Aquí con Neymar haciendo beatbots. Oh, venga, va. Eh, gente, espero que les haya gustado. suscríbete al canal que estamos a punto de llegar a 5.000 suscriptores y quiero hacer un sorteo de pagos. Vaya doble tiempo que me acabo de hacer eh, Bueno, pues eso Con 60 de pin casi Acabamos de hacer unos edits de locos Es verdad que soy malísimo Perdonen Perdonen de verdad por ser tan malo Pero... Bueno, a veces estas, a estas alturas Haces un triple edit y eres malo, ¿sabes? Haces un triple edit y ya eres malo Es que es increíble, bro Como la gente ha mejorado en Fortnite y una pasada y... Por cierto, la comunidad de Fortnite últimamente está siendo muy asquerosa Pero es muy asquerosa Os lo digo porque eh, Matan a uno y se ponen a, a hacer emojis Para Emojis o bailar Tipo toxicidad Yo estoy en plan, toxicidad, fuera Mala vibra, fuera Pues así es el Fortnite, más o menos Bro, ¿qué cojones me pasa? Eh, tengo una toxicidad como muy alta y muy baja a la vez Qué cojones Bueno Chicos, espero que les haya gustado el vídeo. Eh, si es así, dale like. No tenemos input Lag ninguno. Así que de locos. Perfecto. Pues eso es todo. Hasta la próxima. Adiós.